Como digo, si no hay sanitarios, no hay encierro. Por eso es tan importante que todo esté pues, bien en grano, bien coordinado, eh, Servicio de Navarro de Salud, Pur roja Día, con todos los profesionales sanitarios, que bueno, eh, fue dedicó el chupinazo a ellos, y esta es la importancia que tienen los sanitarios, sobre todo en este momento del encierro. Eh, pero veo que está todo muy bien preparado para atender bueno, cualquier incidente. que divertirse, pasarlo bien, cantar, bailar, disfrutar, tiene que ser compatible con el respeto y con la convivencia. Que los vulnerables deben de tomar bueno, pues medidas, precauciones, deben de llevar eh, mascarilla, porque en realidad son los vulnerables las personas que más riesgo viven. Gobierno de Navarra. Nafarloco-gobernua.